hola hola qué tal mi gente de Otera? en este vídeo les voy a mostrar las nuevas cosas que van a salir en el nuevo mapa así como ítems posiciones, terreno eh, nuevo héroe y algunas cositas que... Es muy importante decirlo un momentito menos... spawn off vale. eh, por ejemplo vamos con el tema de ítems y cada... Eh, esta lo voy a dividir por partes vale por ejemplo, ítems de un solo color eh, Visión de un solo color, ahora les voy a explicar Pero más o menos para que me vayan entendiendo eh, Shines, que ahora ya no van a ver Shines Van a ver Opus Están acá Les voy a explicar todo poco a poco Vamos con el tema de los ítems rápido Aquí en este vídeo no lo voy a explicar para qué sirve cada ítem sino no les voy a mostrar cuáles son los nuevos ítems nomás. Tenemos aquí, bueno el Glimmer que ya sabemos tenemos algún nuevo ítem. Eso el es ring solo que cambia de icono. Está interrumpiendo mis cálculos. Eh. A ver, a ver, a ver. Otro ítem. Radiant Barracks are under attack. que solamente Increíble. cambiaron de iconos, pero bueno, podemos ver que en los iconos pueden ver que van a, a ver nuevos ítems, ¿vale? Muchos nuevos ítems que van a hacer el juego muy divertido. Guíame. Mmm. Podemos ver ahí. Algo que hacer. ¡Hola! y esta nueva actualización va a ser más que nada sí, para los super, va a ser este para la inteligencia y para los super un balance y acá pues también tenemos ¿no? en la parte donde está el niñito eh, entonces oh. les voy explicando desde ya eh, este es el terreno original que va a salir en Dota 1 y he, más o menos he puesto las estructuras ex exactamente como están para que simulen el Dota vale para que ustedes puedan tener una idea de cómo va a ser ok bien he puesto todas las los unidades las torres y todo igualito como está en el Dota vale pero este es el terreno original ok bien por el lado de donde está los, los radios aparte de la parte de abajo pues como les mostré en el video pasado ya una actualización que iba a salir eh, ya no están los las, las montañas o barreras que estaban aquí para que nosotros podamos eh, hacer stacks o pullear, pues ya no van a estar, está todo libre. Y esto va a favorecer tanto al SC como para el Super, ¿no? para que ya el juego sea más, más divertido y competitivo. Otra cosa que quiero decirles: neutrales van a haber nuevos, ¿ok? no exactamente estos neutrales, pero he estado viendo que son. Me parece que hay un mamut, no sé sea, si es igual, pero de color negro. Ahí van a ver tortugas, que son neutrales más que nada, que son fuertes, que no se pueden matar así nomás, en nivel 1. Más que nada para que ya no te vayas min min min minuto 1 en el bosque, ¿ok? Para todas esas personas que se va minuto 1 bosque, pues ya se va a acabar, porque los neutrales van a ser más fuertes. Eh, pues más o menos he simulado esto, van a ver así mamuts, en esta parte de acá. Nuevos neutrales, los neutrales algunos se conservan, se conservan. Y le voy mostrando lo lejos más para que se vean dando cuenta, ¿vale? Cómo van a estar ubicados los neutrales. Aquí, acá. Vale, voy a poner este... Eh, regiones, AR. R. Le voy explicando, ¿vale? Todos los que son de color verde van a ser los neutrales, ¿ok? Ahí tenemos neutrales para que ustedes puedan tener una mejor idea de dónde están ubicados y no se pierdan en el mapa. Si no están acostumbrados al mod de esto de textura... Acá van a ver, neutrales, neutrales, neutrales. Todavía no se fijen el amarillo y el, y el celeste, ya les voy a explicar después. Neutrales, neutrales. Donde pongo los neutrales fuertes, pues ahí siempre van a responder los neutrales que son fuertes, ¿no? Los más débiles, pues donde están y así. Neutrales. Y los neutrales eh, que son más fuertes, ¿cómo se llaman? Los ancestros, que son más fuertes, eh, están ubicados aquí en la parte de los radians solamente aquí y en los darks aquí, vale y aquí neutrales fuertes no hay bueno voy mostrándole esta parte aquí van a ver neutrales fuertes pero los los, los los ancestros aquí y los neutrales normales aquí vale por aquí falta mostrarles los neutrales aquí neutrales débiles por si ya están pensando en hacer este pull aquí es muy difícil vale va a ser imposible en realidad el mapa es así de pequeño así y, y no es muy largo pero puedes ponerlo en otra vez ahí Se puedes pulear de esta parte tú jalas solamente los crips tus crips aliados y los puleas ¿no? en la parte de acá también se puede hacer pull si eres este la parte de los radians eh, a ver déjame un momento en la parte de los radians pues cuando los crips están exactamente por aquí Tú como super, pues, no sé, cualquier héroe, el sniper, hay que poner un ejemplo. Tú como support, le golpeas aquí y haces que los neutrales, estos neutrales van a ser fuertes, ¿vale? Eh, se pueden responder aquí también sentados, me parece. Cuando está más o menos por aquí, hasta aquí máximo creo que te siguen. Tienes que hacer que te den el golpe, para los que no saben qué es pulear. Y pues automáticamente los creeps se van aquí y así el lleno no se pushea. En mi, en mi canal también ya he explicado que es lo que es pushear, pulear los roles y eso, ¿vale? Pues bueno, básicamente eso. Regiones. Ahí. Vamos a explicar ahora el tema de los wards. ¿Dónde van a estar ubicados y dónde se van a tener que poner los wards? Pues acá tenemos uno. Acá otro. En las montañas esas. Vamos a poner en Aquí uno, dos, tres. El terreno ha cambiado completamente. Cuatro. Vale, en la parte de los reinos acá tienes cuatro y en la parte de arriba tienes uno, aquí y dos acá. Ok. En la parte de los darks tienes aquí y acá. Y en la parte de acá arriba, aquí, acá, aquí y ya estaría. Hay un poco como que de... Eh, podría ser un poco de desventaja porque aquí pues puedes guardarte en cuatro puntos no si lo ves bien tienes acá acá acá y acá y acá <coughs> solamente en tres lados bien ahora les voy a explicar el tema de los de los opus que ya no van a ver shine ya no va a haber shawaii antes aquí estaba el shawaii y a la parte de acá no pero ya no va a ver se van a borrar y también lo que se va a borrar van a ser las tiendas las tiendas secretas que están aquí solamente vas a poder comprarlos eh, que también los voy a explicar en otro video más detallado No creo que me alcance todo a explicar en este video Pero van a ver básicamente un sistema de compra como en Dota 2 Va a ser muy, muy rápido la compra, muy chévere Y, y ese sistema va a ser más rápido de compra ¿no? Como le dice, compra rápido Y pues bueno, acá también se lo quita, no se quita acá, acá Y solamente se van a conservar los los... Los maguitos, estos de tienda secreta, aquí y acá. Pues el tema de comprar ítems, por ejemplo, una vanguardo vas a tener el anillo acá. Ya de ese tema también hablaré luego. Van a cambiar algunas cosas. Pues bueno, aquí no se va a poder comprar nada. ¿Para qué sirve este opus? Este opus básicamente es para que cuando tú eres aliado, lo controle por un tiempo, no sé, ponle 5 segundos, estés ahí controlándolo. Vas a tener la opción de todo tu TEAM al tú controlarlo esto de acá, poder tepear aquí cosa que cuando se arma una team fight y pierda una team fight acá y tu super buen rush ya necesita pues ya no te peas aquí o, o si la team fight se arma por acá te peas acá o si la torre ya está rota, te peas acá y pues de aquí también pueden gankear, hacer smoke y iniciar TF ¿no? básicamente sirve para eso tanto el tean enemigo como tu tean pueden controlar esto de aquí y, y por esto se pelea, ¿sabes? tú tienes que pelear para que tu tean enemigo no perdón para el equipo enemigo no no controla esto así para no pueden llegar rápido a tus a tu área no y para, básicamente para eso sirve montes aquí y acá y ya está y no sé si, si sale también el inicio aquí y acá pero pero bueno ahora con algunas a, algunas cositas extras ítem de bosque van a ver si Sí van a ver ítem de bosque, ¿vale? Está confirmado, es más, he hablando con el creador de Dota Lot, o LOT, y no es igual, ¿vale? LOT con, con Dota I Star, pero básicamente tienen el mismo objetivo la actualización esa. Van a ver este ítem de bosque, que básicamente va a ser cuando tú matas a un creep a partir de tal minuto, se va a poder salir esos ítems de bosque. Van a salir ítems, ítems que no lo puedes comprar en la tienda normales ni en la tienda secreta. Son ítems que te regala, ¿vale? Por ejemplo, matas a este kit y te suelta un ítem. Y esos es son ítems no fuertes, son ítems de stats y algunos que son de ventaja para supo y otros ítems según el tiempo que va corriendo el dota más fuerte. Pues van a soltar ítems de bosque los, los neutrales, ¿ok? Eh, va a haber compra rápida, es un nuevo sistema que va a salir. Eh, nuevos ítems. Eh, me parece uno o dos nuevos héroes eh, el, pues el Grimstroke ya lo saben muchos que aún no sale pero va a salir ya el Grimstroke ya está listo y el otro héroe nuevo que va a salir es el Boy Spirit me parece que ese sí o sea primero va a salir Grimstroke oficialmente como sería el Mars pero el, el Boy Spirit todavía no va a salir va a estar en fase beta todavía pero el Grimstroke sí va a salir Ahí vamos a poner el mapa completo para que lo vayan viendo. Y otra cosita es que el mapa eh, se ha agrandado, se ha hecho más grande. Eh, he estado yo haciendo unas pruebas y sí que se hicieron más grande porque en el mapa anterior el Roshan quedaba más o menos a esta altura. Así, eso quiere decir pues que se ha ampliado. ¿no? Incluso se ve ahí cuando lo acabo de agrandar, se, acaba, se ve que ya no es como cuadrado, ¿no? se ve como más rectángulo. Un poquito más a la derecha por eso que cuando yo hice algunas pruebas, unos tests, el Roshan quedaba aquí, oficialmente, en el Dota normal que nosotros tenemos. Y pues ahora se removió el Russian más atrás, significa que se ha hecho más grande. También unas nuevas runas que van a salir son unas de color celeste, que básicamente sale me parece cada dos minutos y van a ser para los del medio, ¿no? El tema pues de los Supros que le van a apoyar al medio y chapar estas runas es otro tema, ¿no? pero les explico que van a salir nuevas runas o nuevas este... vamos a llamarle runas que salen dos minutos y sirven básicamente para regenerarnos un poco nuestra vida y maná. solo un poco no es mucho pero sirve bastante para el uno vs 1 del mid Vale, majeitita mi hasta aquí el video de hoy compartir, dar like si les ha gustado para sacar más contenido parecido a este y hay más actualizaciones que que les tengo que contar, explicar, muchas más eh, compartir suscribirse si no estás suscrito, dar la campanita para que te avise con un nuevo video. Y una cosa que les quiero decir es, y tampoco lo vayan a tomar a mal, es que Draculich y su grupo no les importa nada nuestra, nuestra por así decirlo, ansiedad de que ya sale el nuevo mapa. A ellos no les interesa absolutamente nada de eso, que, que tú quieras tener ya el nuevo terreno, lo estés pidiendo, no les importa nada. Eh, no lo tomen a mal esto, ya que ellos lo hacen, que o sea, quieren hacer un buen trabajo, un trabajo bien, bien hecho y recién soltarlo, no, no por, porque la gente quiera ya el mapa, ya lo van a soltar o, o falta alguna cosita pequeña y lo suelten, ¿no? Lo que están haciendo ellos es este, terminar el mapa bien, bien, bien eh, terminarlo al 100% bien con todas las nuevas cosas que ellos han planificado y han estado creando antes, implementándolo para recién soltar un parche grande, un parche bien completo y terminado eh, El tema de los bugs corregidos, siempre va a haber bugs, pero bueno los bus anteriores que han habido corregidos y muchas cosas más terminadas eh, compras eh, compra rápidas como en Dota 2 eh, va a estar implementado ítem de bosque, nuevos neutrales, nuevos poderes, nuevos seres nuevos ítems y muchas cosas más nuevas que, que está para un nuevo vídeo cuídense, chao, hasta un próximo vídeo mi gente odera